a todas y todos, vamos a ver en este vídeo qué es un triángulo rectángulo y cómo se aplica al teorema de Pitágoras, uno de los teoremas más importantes de las matemáticas que vamos a estudiar durante toda la ESO. Bien, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿eh? Recuerdo que cuando yo tengo dos rectas que se cortan, lo que forman aquí es una región del plano que nosotros llamamos un ángulo. La medida de los ángulos se hace en grados. ¿eh? ¿De acuerdo? Y recuerdo también, que estas son cosas que sabemos incluso del cole, que cuando yo tengo dos rectas perpendiculares como estas, el ángulo que se forma aquí es un ángulo que se llama ángulo recto y que mide cuántos grados, 90 grados. Se llama ángulo recto. ¿Vale? Estos son pequeños recuerdos de cosas que tenemos que conocer. Bueno, pues cuando yo tengo un triángulo, de modo que uno de sus ángulos es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto que se suele dibujar con este cuadradillo, tenemos un triángulo que se llama rectángulo. Vamos a llamar a los vértices, es decir, los puntos donde se juntan los lados del triángulo, con letras mayúsculas. Y mira, si a este vértice aquí le he llamado A mayúscula, a los lados les llamaré con minúsculas, al contrario del ángulo que tienen enfrente. Este es A pequeña y por eso este es A grande, o al contrario. Este es B mayúscula y este será B minúscula, y este es C, y el que tiene enfrente será C. Es muy importante localizar los tres elementos de un triángulo rectángulo. Bueno, los cuatro. Primero, ¿dónde está el ángulo recto? Primero tenemos que ir y ver bien dónde está el ángulo recto. Después, ver qué lados forman el ángulo recto. A y B forman 90 grados aquí. Bueno, pues A y B se llaman entonces los catetos de este triángulo rectángulo. Se llaman así. Y el lado C... Que es el lado más largo, ¿eh? el lado más largo del triángulo rectángulo, ese, ese, ese lado se llama hipotenusa. Bueno, pues el teorema de Pitágoras es un teorema muy importante de las matemáticas que dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C, el lado más largo, al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿De acuerdo? Este teorema es muy importante porque conocidos dos de los lados puedo calcular el otro. Los dos casos que se pueden presentar es que, bien, conozco los catetos, como pasa aquí, y tengo que, y tengo que calcular la hipotenusa, o bien, que conozco eh, un cateto y la hipotenusa y tengo que calcular el otro cateto. Bueno, este es el caso fácil. Cuando conozco, son fáciles los dos, pero este es más fácil. Cuando conozco los dos catetos, yo vengo a este triángulo, digo, aquí se forma un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo, y por lo tanto va a cumplir el teorema de Pitágoras. Estos son los dos catetos, y esto de aquí, que quiero calcular y no sé, va a ser la hipotenusa. Si a esto le llamo A, a esto le llamo B y a esto C, este lado se llamará C, este será A y este será B. Podríamos llamar como quisiéramos, podríamos haber empezado con el A aquí, ¿eh? no pasaría nada. Bien, pues el teorema de Pitágoras dice aquí que C al cuadrado, que es la hipotenusa, lo que quiero calcular es igual a... 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, que son, si, si calculamos hacia abajo, c al cuadrado es 25 más 49, ¿vale? Porque 5 al cuadrado es perdón, 25 y 7 al cuadrado, 49. C al cuadrado, si sumamos esto, 9 y 5, que son 14, 2 y 4 que son 6, y una que llevo 7. C al cuadrado vala, valdrá 74. Pero yo no quiero saber lo que vale c al cuadrado, quiero saber lo que vale c. ¿Cómo lo despejo? Para quitar un cuadrado de aquí, lo que se hace es la raíz cuadrada en el otro lado. Y calculamos la raíz cuadrada de 74. Bueno, Aunque pondremos ejercicios sencillitos, para estos ejercicios hará falta de la calculadora porque muchas veces no nos van a salir raíces cuadradas exactas. Si calculamos esta, vale justamente 8, aproximando 8,60. ¿Vale? Las unidades serán, pues, si los lados están en metros, esto será en metros; si están en centímetros, en centímetros; si están en decímetros, ¿de ¿acuerdo? Entonces, aquí aplico el teorema de Pitágoras y calculo, puedo calcular la hipotenusa si conozco los dos catetos. Vamos ahora al segundo ejemplo. ¿Cuál es el ángulo de 90 grados aquí? Hay que tener cuidado porque ya no está aquí. El ángulo de 90 grados resulta que está aquí, este triángulo está puesto de otra manera. ¿El lado más largo cuál es? Este de aquí abajo, que sería 13. Y por lo tanto 5 es un cateto y esto también es un cateto. Imaginemos que yo llamo a esto A, llamo a esto B y llamo a esto C. Este lado será A, este lado será B y este lado... Será C, pero ahora no es la hipotenusa. ¿La hipotenusa de este triángulo cuál es? La hipotenusa de este triángulo es B, que mide 13. 3. Y los catetos son A y C. Yo sé lo que mide A, pero no sé lo que mide C. Vamos a plantear el teorema. El teorema lo que me dice es que la hipotenusa, que es B al cuadrado, en este caso, tiene que ser igual a los catetos al cuadrado y los sumo. Bien, ¿quién conozco aquí? B es 13, lo pongo. ¿A quién es? En este caso un cateto que vale 5 al cuadrado. Y el otro cateto que no lo conozco. Bueno, ahora tengo que seguir despejando C. 13 al cuadrado son 169 y 5 al cuadrado son 25. Más C al cuadrado. ¿Cómo despejo C al cuadrado? C al cuadrado, este 25, como está aquí? Sumando, ¿cómo pasa allí? Restando. Podré escribir que C al cuadrado es 169 menos 25. Y por lo tanto, C al cuadrado serán de 5 a 9, que van 4, de 2 a 6, que van otros 4, y de 0 a 1, 144. Pero yo no quiero saber lo que vale C al cuadrado, quiero saber lo que vale C. Pues lo que tenemos que calcular es la raíz cuadrada de 144, que no es otra cosa que 12. ¿De acuerdo? Si lo hacéis con la calculadora, os saldrá 12. Muy bien, pues como vemos, con el teorema de Pitágoras, puedo calcular un lado que no sé de un triángulo, sabiendo de un triángulo rectángulo, sabiendo los otros dos. Esto es muy importante porque con, él, con este teorema se puede resolver... Un montón de problemas como veremos durante unos días en clase.